En esta tercera sesión vamos a estudiar el tema del salario, de la jornada de trabajo y de los descansos. Comenzando con el tema del salario. Los temas, los temas de, que trata el, el fascículo son los siguientes. Jornal y sueldo, salario en dinero, salario ordinario, salario fijo y variable salario extraordinario, salario en especie, salario mínimo, salario mínimo legal, salario mínimo convencional, salario mínimo vital, salario móvil, salario integral, pagos que constituyen y no constituyen salario, protecciones y obligaciones salariales. Para esta primera parte, la de los salarios, vamos a trabajarla de la siguiente manera. A cada uno de ustedes le voy a dar un tema en específico para que lo preparen ¿Quién comienza? Sí, por favor. ¿Cuál es el tema? Jornal y sueldo, paso Por favor, sí. Pues es como, digamos que como muy básico. El jornal es eh, se remunera al finalizar la labor, al finalizar, perdón, al finalizar el día. Y el sueldo es cuando se espera mensualmente para ser remunerado. Esa es como, como una base. Entonces estamos hablando de, de periodos para hacer el, el pago del, del salario. El jornal, ¿El jornal? Es cuando se acaba el día, específicamente, se le paga. Se le paga. Y, el, y el sueldo es cuando se espera o cuando se paga mensualmente, o no, pues, 30 días, sí. o 15 ¿Y el jornal se puede pagar por semana? También. También, sí. Entonces el jornal es ese pago... Del salario que se pacta, o al día, o hasta máximo cuánto tiempo? No sé, una semana. ¿Y el sueldo? Cuando se espera, no, pues no habla de 15, bueno, entonces los 30 días, o, bueno, no sé si Sí, claro. Quincenal. Pero se hace pago quincenal o mensual de acuerdo a Sí, pero es importante que ustedes tengan en claro ese concepto. Según el periodo de pago, el salario se puede cancelar por jornal o por sueldo. Jornal es el salario estipulado por día de trabajo y cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. Sueldo es el salario estipulado por periodos mayores al jornal y cuyo periodo de pago no puede ser inferior a una semana ni superior a un mes. El, sueldo no puede, el pago del sueldo no puede ser superior a un mes. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Bien, gracias. El siguiente tema, por favor. Bueno, el salario en dinero, pues es la modalidad de pago o la forma de pago más eh, por excelencia en Colombia, donde se les pagan en efectivo a todas las personas. Pero también la norma en el artículo eh, 135, del código sustantivo de trabajo, permite que a las personas se les pague monedas y se les debe pagar en, en moneda nacional. Sin embargo, este artículo, el 135, menciona que hay una excepción donde se les puede pagar a las personas en moneda extranjera, dándole la flexibilidad a los trabajadores de escoger si se les puede hacer la conversión a la tasa del día, pueden exigir la conversión de ese contrato de moneda extranjera de su pago del día, a la tasa de cambio del día, porque según la, eh, la jurisprudencia también menciona que es favorable y tratan de beneficiar si la tasa de ese día está por encima y el ingreso va a ser superior, él puede exigir que le pague al cambio del día o si está por debajo, pues obviamente eh, igual se debe ejecutar el pago porque se causa, eh, se causa el trabajo y las y la jornadas de trabajo que se están pagando es una flexibilidad que da la norma y para favorecer al, al trabajador, trabajador en todo caso, bien, muy amable gracias, ese es el, el pago del salario en dinero que es el que más se quiere sí, al trabajador le sirve más que le pague ese, ese en dinero ¿sí? okay. el siguiente tema que tienes ¿cuál concepto de salario? Es? el salario ordinario es el, pues el salario ordinario es el que da regularmente la, la empresa la, al empleado lo que se pacta al inicio del contrato. Se debe pagar eh, no superior a 30 días de manera fija o variable. Mm, se debe pagar horas extras, eh, comisiones, prestaciones de ley. Eh. Bien, pero entonces es muy importante entender eso. es El salario ordinario es lo que habitualmente va a remunerar. El, el, el, el, va a ganar es el trabajador. Sí, dentro de las horas normales de trabajo es lo que habitualmente labora no quiere decir que sea un salario fijo puede ser variable puede ser variable por ejemplo si, si, si gana de estajo, Sí. pero lo que caracteriza este salario además de su permanencia es que el periodo de tiempo del pago no puede ser superior a 30 días no se puede modificar eso ni por el contrato, ni por el reglamento de trabajo, ni por otra serie de, de cláusulas, ¿sí? Se tendrán por no escritas, serán ineficaces. Bien, por ser gracias. Por ser de orden público. sí. Entonces, sí. si no se cumple. A ver, o sea, Si no se cumple el pago, vamos a los 30 días. Después de los dos meses, simplemente ya se está violando la norma. ¿sí? Si podemos dar la ocasión. Bueno, su, su pregunta tiene que ver es con el no pago del salario Cuando no se paga el salario a tiempo Ese es un problema que hay en nuestra legislación ¿Por qué? Porque lo que está establecido, digamos, no hay ninguna sanción Para el, trabajador que, para el empleador que no pague a tiempo el salario No hay ninguna sanción en la ley Existe una sanción, es cuando se termina el contrato de trabajo y no se ha pagado el, el, la liquidación que es la de los salarios de brazos caídos o la moratoria que está ya en el artículo 64 era que les decía? o el 65 del 65, está en el 65 no, eso de los 15 días tampoco es cierto lo que dice la norma es que el pago debería hacerse inmediatamente pero volvamos a, al, al problema si el, ¿Qué es lo que sucede si el empleador no paga a tiempo el salario? Pues no existe una norma que lo sancione ni le, ni le exija hacer el pago a tiempo. El problema, es, el, el problema que tendría el, el empleador es si no paga ese salario a la terminación del contrato de trabajo. Ahí sí empieza a correr la cláusula moratoria. ¿Qué podría hacer el trabajador? Por ejemplo, si no le pagan los salarios a tiempo puede. Eh, lo que veíamos hace poco El autodespido Puede terminar el mismo la relación laboral Por justa causa Pero atribuible Justa causa atribuible al empleador Y en ese caso Se pagan las mismas indemnizaciones Como si el despido fuera Sin justa causa por parte del empleador Este es el autodespido Eso es lo que él podría entrar a hacer Pero entonces eso equivale A quedarse sin empleo ¿Sí? No existe. Si en un caso particular. Sí. Y es un o sea, sí. si no muy no, no, pero ahí, ahí sería el, el auto autodespido. El autodespido. fue? ¿Cuánto fue? Sea, pensión... el salario variable? Salario fijo y salario variado. El salario fijo son aquellos que se conocen previamente como mensuelo, el sueldo, el aguinaldo y la prima vacacional así como las prestaciones y demás percepciones contempladas en el contrato individual o colectivo de trabajo se ve considerada además en su caso cualquier otra prestación que sea previamente conocida tales como la despensa la habitación y en su, ca y en su caso el salario bueno, en tus palabras, ¿qué es el salario fijo? el salario fijo es un sueldo que le pagan a uno por al empleado oye el sueldo recuerda que es el pago El salario que se hace por periodos mayores al jornal ese es el sueldo y el salario, el fijo. salario mínimo contemplado en el contrato el salario fijo es un salario que no me, es un salario ordinario que no me va a variar Siempre es constante, tiene una, una suma habitual, salvo el incremento salarial, ¿Sí? Ese sería el salario fijo, no, que no varía, sí. Y ese es el fijo. La base. Y, va Más y el, en las prestaciones Y el variable. Y el variable. si por su, dice que por su naturaleza del trabajo, el salario se integra con percepciones variables que se, que pueden ser previamente conocidos y se suman los ingresos totales no, eso es el salario asumido. el salario variable entonces es, el, el, es un salario ordinario que me va a estar fluctuando por ejemplo un, un trabajador que sea vendedor y le paguen por comisiones entonces le puede variar el salario de, dependiendo de las comisiones que haya ganado entonces, pero tanto el salario fijo como el salario, el salario Variables son formas de salarios ordinarios ¿Bien? En, en este sentido Bien, el siguiente concepto por favor Bueno, eh, hago referencia al salario extraordinario El cual eh, se argumenta que eh, por regla general Es lo que no es salario ordinario Todo lo que recibe el empleador en, en dinero o en especie Como, pre, como prestación directa al servicio a la entidad eh, sea cualquier forma de denominación como primas, sueldos bonificaciones habituales sobre el valor del trabajo eh, el pago debe efectuarse en conjunto con el, el salario ordinario eh, durante el mismo periodo ejemplo si es del primero de octubre al 31 de octubre debe ser pagado el 31 de octubre o en su defecto a más tardar el 30 de noviembre un mes después no se puede exceder eh, por fuera de esta fecha y eh, eso está consignado en el artículo 127 del Código Sostenido. El 127, como esa definición, pero el 134 eh, nos da los tiempos de, de pago en numeral 2. Eh, el pago del trabajo suplementario de horas extras. Rec... El pago del trabajo suplementario de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del periodo en que se han causado. O a más tardar con el salario del periodo siguiente. Hacemos referencia a un mes máximo de plazo para esos Entonces, en ese caso, si se paga mensualmente, si se paga mensualmente, si se paga el sueldo, ¿sí? mensualmente, pues ese salario extraordinario tendríamos plazo de cancelarlo. Un mes adicional, un mes, adicional, un mes después de que se haya causado. Pero ese salario son los porque no le pagaron el no, el salario extraordinario como lo exponía el compañero son, son sí, es todo aquel tipo de, de salario que se paga por trabajo que no es habitual por ejemplo, el que se realiza con recargo, un recargo nocturno, un trabajo dominical, el de las horas extras, todo eso hace parte de qué? del salario extraordinario fuera de las horas pactadas en las 48 horas semana Sí, gracias. Eh, a nosotros nos toca salario en especie, entonces eh, lo que dice que, eh, es que es una remuneración ordinaria un y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. El Estado lo paga en un, como alimentación, habitación o vestuario. Porque simplemente hace un salario mínimo, significa en dinero. No, el salario en especie no es no, un salario mínimo. es que le da le da al, el empleador al trabajador, pero no se lo da en el dinero. Esto tiene que tener, la, lo máximo, es el 50% del salario. Si es superior al mínimo. Sí. Eh, ¿Cómo así? El 50% creo que cuando es, la persona devenga, es, más, del es, superior, devenga más del salario mínimo, pero tiene un mínimo de base. que Es el no puede... 50%, cuando devenga un salario mínimo es el 30%. Uh -huh. ¿Y por por Continúa. Ese salario forma parte de pagos para seguridad social, prestaciones sociales y para fiscales. Pregunta: ¿Yo puedo pagar todo el salario, le puedo pagar a un trabajador un salario totalmente en especie? No. No. 50%. O sea, necesariamente debe Máximo existir que que una parte en dinero. Ajá, sí. Y ese dinero, si es el salario mínimo, entonces es del. 30%. ¿Y si es mayor del mínimo? 50%. Siempre y cuando ese 50% no exceda, respete el 70%, de el 70 del salario que mínimo. Uh -huh. ¿Y el salario en especie se, puede, se debe eh, dedicar para alimentación? ¿Vestuario, Vestuario y habitación? Y habitación. Uh -huh. Pregunta, ¿el salario en especie debe pactarse por escrito sí. o...? Puede tiene ser que, verbalmente. No, tiene que ir contemplado en el contrato de trabajo. No necesariamente. <coughs> no, tiene. no necesariamente, ¿por qué? Porque cualquiera de las condiciones se puede probar de que hubo ese pago en especies Todo sí. el probatorio en materia del régimen laboral. Y es que la ley no no está exigiendo que ese salario en especie eh, necesariamente coste por escrito. Mire, em, ahí en el fascículo ustedes pueden leer lo siguiente de acuerdo con lo anterior, está prohibido que el empleador pague la totalidad del salario en especie, por lo cual muchos consideran que lo que reglamenta la ley es un salario mixto, parte en dinero y parte en especie no está bien decirle entonces salario en especie porque ahí también interviene una parte importante de dinero, ¿sí? y aquí en Colombia recuerden ustedes, está prohibido el trueque yo no puedo hacer un trueque de trabajo Personal por por digamos por comida o por alimentación comida, alimentación, vestuario, dormida no, sino que el trabajador debe ganar por lo menos algo en dinero en ninguna parte se establece que ese salario debe debe costar por escrito, debe acordarse por escrito, pero si es es, es preferible que se pacte por escrito para, de, para deducir para saber eh, qué se le debe y qué no se le debe pagar. La ley establece la posibilidad de que se nombre un perito en caso de que no se haya pactado por escrito para que determine el valor de ese trabajo en especie. Bien. Pues, ¿Y bueno, que, ¿en qué quería anotar? Pues ya ya el dinero que es efectivo le menos de recibir no menos del 70% para... ¿Qué pasa con los bonos? que eh, pues cuando, cuando dicen cuando los bonos se le dan el, el 50% los bonos cierto y, el, y otro y otro, el, el 70% los... yo, puedo yo puedo pagar salario en especie por medio de bonos no tiene que ser los valores o tiene que ser necesariamente en comida que se le dé al, al trabajador en vestido que se le dé que los bonos pueden saber para eso pero no es dinero. Sí se puede pagar en Igualdad. ¿Sí? sí, se puede pagar. O sea, también. Pero. Un porcentaje ¿no sobre no. O sea, sobre el sueldo. Para Como lo dos son los que yo, que, pagar, que yo creo. Que se puede no pagar, pero siempre y cuando la esos, la esos bonos se utilicen para lo que determina la ley. Para esos fines. Exactamente. Si son unos bonos abiertos para comprar cualquier tipo de mercancía. O para invertirlos en otra cosa. Pues ahí se está desnaturalizando. La, el, el tipo de pago que es para alimentación del trabajador y de su familia para vivienda del trabajador y de su familia y para vestuario del trabajador y de su familia bueno, muchas gracias ¿y el siguiente grupo? un salario extraordinario? También. bueno, eso lo eso lo, lo abordamos ahí propiamente el, el artículo 127 ¿sí? del código sustantivo del trabajo el salario en especie puede ser remunerado por trabajo ordinario o extraordinario la regla general establecida en el artículo 129 dispone que el pago en especie debe ser ordinario y permanente de esa regla entonces se deduciría que este tipo de sal no aplica para el salario para el trabajo extraordinario. No obstante, el artículo 127 del código permite que el trabajo extraordinario pueda ser remunerado también en especie. Si usted lee el 127, lo permite. Entonces, en ese en ese contexto sí se podría eh, pagar un salario extraordinario en especie. Bueno, eh, dos, ¿Cuál es el tema? Sí. Eh, salario mínimo, salario mínimo, mínimo legal, legal y salario mínimo legal convencional. Entonces, el salario mínimo es aquel que el trabajador tiene como derecho eh, para suplir sus necesidades de él y su familia en cuanto a morales, culturales y materiales. Ese es el salario mínimo. Pues, mínimo. Es un concepto importantísimo y dice que el salario mínimo legal se debe tener cuatro, cuatro aspectos importantes que son el costo de vida, la modalidad del trabajo, la capacidad económica del empleador y las condiciones de la región o de la actividad ¿pero qué es el salario mínimo legal? el salario mínimo legal es el que se ha fijado de acuerdo a los procedimientos de los artículos 146 y 147 o sea, según la ley. Ese, entonces, ¿cuál es la definición de salario mínimo legal? Que es el que se ha fijado por, según, los activos, según la ley, según las Es un salario mínimo que obedece a un procedimiento establecido en la, ley, en la ley. En la ley. Que primero se da como una discusión, un acuerdo, una concertación entre los trabajadores representados por los sindicatos, los empleadores, los empleadores representados por los gremios. Si no se llega a un acuerdo entra el gobierno a fijar ese salario por decreto. Ese es el salario mínimo legal. ¿Y el... Efectos de salario mínimo legal. Que se tiene que aplicar, que eso se, se debe se le debe pagar a todas las personas eh, que trabajen un máximo de 48 horas, como lo estipula la ley o según acuerdo hasta 36 horas cuando es una jornada de 36 horas cuando es, jornada de 36 horas. es decir, no puede un trabajador que labore un tiempo completo no puede vengar menos del salario mínimo legal y cuando se modifica el salario mínimo legal quedan modificados automáticamente los salarios mínimos legales que estén en ese momento funcionando o que se estén pagando y el convencional es el salario mínimo que se fija o se pacta entre el empleador y el empleado. No. Es el que los colectivos. El que se dan los pactos colectivos. Generalmente son las empresas que tienen pacto colectivo, son agremiaciones de los trabajadores que convienen con el, con el empleador, eh, fijar unas condiciones de trabajo, el salario mínimo legal puede ser en este caso 616 mil pesos pero el convenio que se realizó y se firmó en el pacto colectivo fue de 900 mil pesos nadie podrá ganar menos de 900 mil pesos en esa empresa entonces el salario mínimo convencional es fijado entre, entre el, el empleador y los trabajadores pero por medio bien sea por medio de la convención colectiva o por medio del pacto colectivo cuando hablamos de la convención colectiva necesariamente estamos haciendo referencia a la existencia del sindicato reconocido con persona, con su persona, como persona jurídica ¿sí? entonces el sindicato y el empleador firman un documento que pone fin o regula el conflicto del trabajo ¿sí? el conflicto colectivo del trabajo ese documento se llama convención colectiva del trabajo y el salario mínimo que se fija en la convención colectiva del trabajo no puede ser inferior al salario mínimo legal o sea debe estar por encima igualmente no es necesaria la existencia del sindicato porque también se puede fijar por otro instrumento que se llama el pacto colectivo de trabajo en el pacto colectivo hay ese acuerdo tanto entre empleadores y de trabajadores pero no existe la presencia del sindicato ¿sí? no existe la persona jurídica del sindicato ¿qué será más ventajoso para los trabajadores y qué será más ventajoso para los empleadores? el pacto colectivo o la convención colectiva el pacto colectivo, el pacto colectivo le sirve A los además al empleador sí, claro, claro. Porque lo que pasa es, es que tiene mayor rango lo que pasa es que el fuero sindical para la convención los deja por fuera cualquier arreglo que se haga en el pacto colectivo, no hay derecho a arreglos que salariales, o sea, si yo estoy gozando eh, del fuero sindical eh, en, una, en un convenio colectivo sindical, eh, si por un lado esa otra empresa tiene pacto colectivo y se fijó un salario de 900 mil pesos como es el ejemplo, eh, la persona que tiene el fuero sindical no tiene derecho a ese otro pacto colectivo queda por fuera automático. Yo creo que tenemos que distinguir varios, varias cosas y clarificar conceptos. No, no los tiene claro. Entonces, ¿quiénes tienen fuero sindical? No son todos los sindicalizados. Primero, segundo, ¿cuándo opera eh, ¿puede coexistir convención colectiva y pacto colectivo al mismo tiempo? Sí. Entonces, ¿cuándo la convención colectiva eh opera o están, digamos eh, los trabajadores no afiliados al sindicato también entran a ser eh, cobijados con, por la convención colectiva son, ¿y cuándo no? ¿Sí? son diferentes eventos, pero ahorita no vamos a entrar a, a verlos ya los veremos en, en la sexta sesión ¿sí? en la sexta en la séptima sesión cuando veamos fuero sindical y, y regulación del conflicto colectivo del trabajo pero entonces para... Eh, después los vemos ¿sí? me acuerdo cuando lleguemos allá Bien, muchas gracias. Creo que yo creo a mí me queda una hora, Hablando del salario mínimo legal, de que debe estar como mínimo 36 horas hasta en las 48? Es que ahí es donde... Ah, No, horas, ¿no? no. ¿Para ¿Para que tú lo tú que tú sucede es que la jornada ordinaria de trabajo en Colombia es de 48 horas. Pero existen jornadas especiales. De sí. La regla general es que sea de 48 horas. Existen jornadas especiales de trabajo. Una de esas es la de 36 horas. ¿Y esa, esa también es lo acoge el salario mínimo? También, sí. ¿Profes sí, y las entrevistas? Sí, también. ¿La de 36 horas? Sí. ¿O la de 48 horas? ¿Está ¿Me tocó el salario mínimo? Mi momita. Sí, levanta eso hace referencia al salario mínimo con lo que subsiste la, el empleado pues no solamente para um, pero eso, pues, hace referencia al pago mínimo que se debe subvenir al trabajador para sus necesidades y la de su familia con el fin de seguridad su subsistencia y la de los suyos, no solo relativo a la alimentación y vestuario sino a salud, educación, vivienda y seguridad social eh, ¿cuál es la diferencia entonces entre el salario mínimo vital y el salario mínimo? que es lo mínimo con lo que la familia puede vivir, subsistir. subsistir y en las sentencias pero espera un momentico ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia entre el salario mínimo legal y el salario mínimo vital? pues que el, el salario mínimo legal es lo pactado por el empleado lo que yo entiendo el salario mínimo vital es lo mínimo con lo que la familia puede subsistir sí en realidad ese concepto de salario mínimo vital es un concepto que empezó a utilizarlo la corte constitucional eh, basándose en el artículo 53 de la constitución política como un principio mínimo fundamental del trabajo que habíamos hablado <risa> la sesión pasada sin embargo yo les decía el salario mínimo es una conquista de los trabajadores no es como se ha entendido acá que es lo más poquito que se le puede pagar al trabajador, lo mínimo que se le va a trabajar a pagar, sino lo mínimo que ese trabajador debe o devenga, de eh, debe de para subsistir dignamente como... él y su familia, es lo mismo es lo mismo, lo que pasa es que aquí en Colombia perdimos el concepto de lo que era salario mínimo y entonces ese concepto de salario mínimo vital es como una forma de rescatar o de hacer hincapié a lo que hace parte del concepto del salario mínimo como se ha entendido mundialmente como una conquista de los trabajadores ese salario mínimo, no como lo más poquito que yo le voy a pagar a los trabajadores Entonces es hacer hincapié sobre ese concepto del vital para decir si no se le paga ese salario al trabajador se le pone en riesgo su subsistencia su y la de su familia ¿Sí? hacer hincapié sobre eso hay una sentencia de la Corte Constitucional, ¿cuál es y qué dice? La 476, que nos habla, cuando el empleado deja de pagar por un periodo de dos meses o superiores a esos dos meses, se debe realizar el pago, pero no por medio de acción de tutela, pero esta no, no, no involucra los pagos de seguridad social. Sí digamos, estábamos diciendo que no hay un mecanismo en la ley para obligar al empleador a hacer el pago del salario ni para sancionar el pago del salario cuando no se paga a tiempo dentro de la relación laboral sin embargo la Corte Constitucional ha ido desarrollando una jurisprudencia en que por vía de acción constitucional se puede obtener el pago de ese salario mínimo legal vigente Sí, no comprende el pago de prestaciones, solamente el salario y con las características que tú mencionabas ahorita. Bien, gracias. ¿Quién sigue? ¿Me tocó el salario móvil? salario móvil pues básicamente se eh, dice que no puede ser estático, sino que tiene que ser reajustado de acuerdo al incremento de costo de vida y otros elementos. Salario este, básicamente ese se debe hacer un ajuste cada año, año calendario. Es obligatorio ese ajuste para las empresas del sector público y en el sector privado eh, únicamente para los que deben el salario mínimo las personas que vengan ganar de un salario mínimo el incremento eh, depende de lo convenido con el, el contrato o el empleado trabajador lo que convenga pero si sí, eh, bueno, el empleador no está obligado a incrementar el salario pero si sí debe si sí está obligado a hacer el, el ajuste de acuerdo al, al IPC del año anterior de acuerdo a lo, ¿cuál es el, la puente el, o, el, el, o el fundamento de eso? ¿está en la ley? ¿Lo de la corrección monetaria está en la ley? No, no está en la ley. Eso es jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? El salario es elemento esencial y definitivo para que el trabajador y su familia alcancen y mantengan una vida digna, lo cual implica que no puede permanecer estático, sino que debe, cuando menos, permitirle al trabajador conservar su nivel de vida y esto no es posible si la remuneración que recibe por su trabajo pierde su poder adquisitivo el incremento salarial anual es obligatorio para todos los trabajadores del sector público no ocurre lo mismo con los trabajadores del sector privado en donde únicamente es obligatorio dicho incremento cuando el trabajador devenga el salario mínimo legal en caso de que el trabajador perciba más del salario mínimo, el incremento salarial dependerá de lo convenido en el contrato o en lo acordado entre el empleador y el trabajador, para lo cual no es obligatorio su incremento. Sin embargo, si bien el empleador no está obligado a incrementar el salario, sí está obligado a reajustarlo de acuerdo con el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE. ¿Cuál es la fuente? La sentencia SU-995 de, eh, SU de 1999 Se repitió en la sentencia 1064 de 2001 C. 1064 de 2001 Y en la sentencia T. 345 de 2007 Es decir, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional El trabajador no... En esos casos el, el empleador no está obligado hacerle el incremento salarial al trabajador porque es una cuestión del convenio entre las dos partes pero si ¿sí está obligado el empleador si sí está obligado a hacer el reajuste con el IPC del año inmediatamente anterior porque de lo contrario se presenta un enriquecimiento sin justa causa porque ese trabajo que se está pagando a un mismo precio nominal se ha desvalorizado año tras año el dinero su valor adquisitivo claro, ha perdido el valor adquisitivo entonces el empleador va ganando mucho más porque paga menos por el mismo trabajo y el trabajador se empobrece más porque labora lo mismo por menos salario así que nominalmente sea igual igual porque el costo de vida, y, ¿quién es? costo de vida está cambiando ¿qué se puede hacer legalmente ante el empleador? Cuando... la aplicación de esta sentencia solicitar esa esa indexación o corrección monetaria del salario, ahora en la práctica eso cuando ocurre sí. primero es algo que desconocen los trabajadores en su conjunto y muchos abogados también desconocen eso es el primer elemento y los empleadores también lo desconocen segundo eh, en la práctica no se da dentro de una relación laboral sino cuando se acaba la relación laboral por medio de un proceso de una demanda ¿sí? Entonces, a eso se vería abocado claro, puede hacerla y puede argumentar eso para la corrección monetaria. O sea que el empleador está obligado para a ajustar más de un salario mínimo para ajustar el con el inversor, año inmediatamente anterior. De... Sí, porque en realidad ahí no se trata de un incremento salarial, sino es el mismo salario, lo único es que se está es reajustando de acuerdo al costo de vida de cada año. Bien, gracias, muy amable. Bueno, eh, el tema asignado eh, es salario integral eh, este salario integral pues, para que lo coloquen en este contexto es algo que, que nosotros tenemos que tener la percepción que inicialmente es cuando se cumple cuando el trabajador eh, tiene más de 10 salarios mínimos legales vigentes es un contexto que nosotros debemos iniciar a partir de la definición eh, el salario integral es aquel eh, en el cual eh, se encuentran incluidos dentro del, del valor del salario eh, y además del trabajo ordinario todo lo que se considera prestaciones, recargos eh, beneficios como trabajo nocturno, extraordinarios, domiciles, festivos primas legales, extralegales eh, cesantías, intereses a las cesantías eh, subsidios y suministros en especies dentro de este salario integral eh, no se consideran incluidas las vacaciones puesto que el trabajador las puede tomar las puede gozar eh, no está exento de aportes a seguridad social y para fiscales eh, esto se debe aportar según lo indica la norma y sobre el 70% eh, de la base del salario que tenga el trabajador, como lo había indicado mi compañero, eh, no puede ser menor de 10 salarios mínimos legales vigentes y eh, se pacta por el es, Esos 10 salarios mínimos más eh, son, corresponden a qué? Al sueldo en sí. Al sueldo en sí y sí. más. O digamos al, o digamos al, al, salario, sí. ordinario, al salario ordinario. Si el Pero además de eso, las prestaciones sociales por lo menos deben ser tres salarios mínimos si eso es sobre salarios que sería el 30% es decir que el salario integral son 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes por lo menos 13 salarios debe pactarse siempre por escrito necesariamente si un trabajador labora medio tiempo y pacta el salario integral entonces el salario es de 6.5 salarios mínimos no puede ser. No, no puede ser. Entonces, medio tiempo y pacta en salario integral serán los mismos. Los mismos 13, por lo menos, de ahí hacia arriba. Pero por lo menos si yo le digo, yo la contrato y le voy a pagar el salario integral, y el salario integral va a ser de 3 millones de pesos. No, no es integral. ¿Cuánto está en este momento al 2014 el salario? 616. 616. Hagamos la, la cuenta, 616 el salario mínimo está en 600, ¿qué? 616 mil pesos. 613 por 8 millones 8 mil. ¿8 millones 8 mil? Sí, señor. 8 millones 8 mil pesos. Ese es el salario <risa> integral, <risa> integral hoy en día. Sí, entonces en ese caso son 3 millones de pesos. ¿Sería salario integral? No, no. De, de suerte tal que ese trabajador después puede demandar al empleador sobre un salario base de 3 millones de pesos y exigir las prestaciones, exigir las prestaciones sobre, ese, sobre ese costo. Entonces hay que conocer la ley, ¿cierto? Eso no es salario sí. integral. Y entonces ahí va toda la plata de lo que yo le debo pagar, todo, sí no, porque hay pagos que deben hacerse de acuerdo a tiempos y momentos convenidos. bien, muchas gracias ¿y eso aplica para cualquier tipo de contrato? para cualquier tipo de contrato donde se pacte el salario integral obviamente ¿cuántas personas deben salario integral aquí en Colombia? pues muy pocas personas entonces casi siempre son, son salarios para, para cargos de, de dirección, manejo y confianza que yo les estaba hablando de ese contrato de dirección, manejo y confianza si usted tiene un cargo de dirección, manejo y confianza y le pagan un salario mínimo dos salarios mínimos pues eso es muy sospechoso que sea de dirección, manejo y confianza ¿Sí? si tiene un contrato de dirección, manejo y confianza y no, no dirige nada no tiene no tienen ningún manejo y definitivamente no le tienen confianza pues eso no es un, un contrato de dirección, manejo y confianza, es otro tipo de contrato. Y además, el, el salario integral debe pactarse por escrito, siempre. Pero el contrato de dirección, manejo y confianza nace desde la realidad de las partes, de la ejecución. No del papel escrito, no del documento que diga que es un contrato de dirección, manejo y confianza. Es decir, la ley no exige que va a costar por escrito puede ser verbal, sí pero hubo una jurisprudencia que se manifestó al respecto y ahora se contempla como una cláusula dentro del contrato que debe ser personal es, debe quedar por escrito bueno, me trae la jurisprudencia y enriquecemos eso puede ser que sí, no la no, conozca pero, pero, pero de... es buen, buen punto hay casos donde digamos, hay contratos de favor. prestación de servicios y no. el no, estábamos diciendo que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral bueno, sí, o sea voy el caso particular el salario integral es solamente para las relaciones laborales el contrato de prestación de servicios no es laboral el contrato de prestación de servicios es para relaciones civiles o mercantiles otra cosa es que se utilice para encubrir o enmascarar relaciones de tipo laboral sí pero el trabajador podrá ten, tiene la herramienta de la demanda del contrato realidad de la que ya hemos hablado y no vamos a, a devolvernos me tocó el salario base o base para liquidar este básicamente es el promedio que se utiliza para liquidar en cada caso el pago de auxilios de santías, pago de prima de vacaciones y pago de prima de servicio y se utiliza el empleador para liquidarle al trabajador eh, eh, lo que le debe pagar en la prima de vacaciones y la prima de servicios y en el pago de los antiles ese no, no no no constituye la base de lo que es horas extras simplemente es el que es pero ahí sí se debe observar lo de las horas extras Dice que... no, de pronto no está claro el concepto de, de salario base Cuál es la idea? El salario base es el salario que yo utilizo para la liquidación de las prestaciones sociales. Y ahí debe estar contenido qué? Lo que gane el, el salario ordinario. Y el extraordinario. Y el extraordinario. Entonces también deben estar las horas extras, los recargos, porque lo, lo que pasa es que debo sacar un promedio de, esa, de ese trabajo, de ese salario extraordinario. Debe estar los pagos que se hagan de manera habitual, todo lo que constituye salario entra ahí. Para esa base. Claro, para esa base salarial. Sí. ¿Y el tema del, del, del, del auxilio de transporte, cómo opera? No, no, no, no ¿Cómo opera el tema del auxilio de transporte ahí? Los que menos para no Pero para la liquidación de las prestaciones sociales. No, no. Para la liquidación de las prestaciones sociales. Sí. Si, cuenta en toda la liquidación de prestaciones a excepción de las vacaciones. A excepción de las vacaciones. Si el trabajador devenga menos de dos salarios mínimos, pues también le sumo al salario base el auxilio de transporte. También se lo sumo y saco con eso un promedio y sobre ese es el que se hace la liquidación de las prestaciones sociales ¿Sí? con eso saco la prima, el valor de las primas, con eso saco el valor de las cesantías pero en el caso de, de las vacaciones, que las vacaciones son descanso remunerado que no prestación social entonces en ese caso sí debo extraer el valor de del, del auxilio de transporte. Igualmente, cuando se vayan a pagar eh, sanciones, indemnizaciones, por ejemplo, la moratoria, la del despido sin justa causa, también se toma como ese salario base, pero sin el auxilio de transporte. ¿Bien? La las indemnizaciones también entran ahí, y las sanciones. Bien, siguiente, por favor, siguiente grupo. Entonces, a nosotros nos toca que constituyen no el constituye salario. Entonces, voy a pasar la parte que constituye el salario, según el artículo 127 del Código, donde dice que puede ser en dinero o en especie. Bien, leamos el artículo 127, por favor. ¿Lo leo yo? Sí. Artículo 127. Constituye el salario no solo la remuneración ordinaria, Fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre las ventas y comisiones. Entonces, en ese puede ser la remuneración ordinaria, fija o variable, ¿cierto?, también la remuneración extraordinaria o las horas extras, Carlos, eh, los días de descanso obligatorio. También el salario en especie, las primas o sueldos, siempre y cuando se haya pactado que no constituye salario. ¿Siempre y cuando qué? Siempre y cuando se haya pactado que no. Constituye, no se haya. No se haya, no, no se haya pactado, sí. constituye, pues. O sea, siempre y cuando constituya salarios. Constituyan salarios. ¿sí? Constituyan salarios y también tenemos los porcentajes sobre ventas y comisiones bien, todo eso es salario es la regla general ahora, eso es ahí como está el artículo 127 escuchamos el 128 y vemos como la ley permite que se haga trampa Sí, porque es que ahora viene el tema del concepto de supuesta mera liberalidad, que eso disfraza completamente el exactamente. la Exactamente. Así porque hay sí, porque ahí la exactamente. ...de mera liberalidad, de mera liberalidad sí. Eh, entonces el al artículo 128 del Código eh, dice que los pagos que no constituyen su lugar son aquellos pagos que ocasionalmente reciba el empleador por liberalidad del, del empleado, el empleado por liberalidad del empleador. Como lo pueden ser primas, bonificaciones o participación Bien, de... quiero que me leas el 128. No, no tengo Bueno, entonces, por favor. Pagos es que no constituyen salarios. Eh, no constituyen salarios las sumas es que ocasionalmente por mera liberalidad reciben trabajadores trabajador el empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. Participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben en dinero o en especie no para su beneficio. Ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos. O sea, los títulos, los, sí. Y, y, los, y los, los. Beneficios. Los beneficios auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extra por el empleado. Cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie tales como alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones o de servicios o de nada. Eso prácticamente contradice prácticamente el, el artículo 127, ¿no? Sí, porque si no sí, expresan claramente que no constituye salario, no hace parte del salario. Sea... La regla general es que si no se dice nada, se entiende es, que, que todo hace parte del salario. La excepción son las cláusulas de exclusión salarial exclusión salarial cuando ellos pues acuerdan el pacto de que solo va a ser de salario entonces, igual, pues, explícame entonces parte por parte de ese artículo pues, entonces los, eh, los principales pues, que no constituyen salario pues definitivamente son los que se, se dan por liberalidad del trabajador eh, los otros que se tienen en cuenta eh, son los que Me, liberalidad del empleador, de... empleador compara con el trabajador sí. o sea y ahí tenemos que profundizar sobre esa idea que es la lo que dice el código? no constituye el salario de esos pagos que se hacen por mera liberalidad Exacto, eso que, ¿qué quiere decir? ¿cuál es la naturaleza ¿qué quiere decir que sea por mera liberalidad? en este caso hace referencia como a aquellos pagos que el empleado eh, está dispuesto a dar a sus trabajadores como reconocimiento a sus labores que pueden ser las bonificaciones o auxilios la, la mera liberalidad tiene que ver con un pago que no obliga al empleador. Tiene que ver con un pago que no es producto del acuerdo entre el trabajador y el empleador, sino es algo que el empleador da. Ni porque la ley lo obligue, ni porque está obligado por el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Eso es mera liberalidad. Nadie lo está obligando. Lo quiere dar. Eso, en, en palabras más sencillas, es porque le nace al empleador darlo. Ahora, es mera liberalidad si nosotros hacemos un, un pacto ¿sí? y le digo, bueno, le voy a pagar cuatro salarios mínimos o cinco salarios mínimos legales. Pero para ahorrarnos... Lo de prestaciones y otras cosas Vamos a, a, a pactar o vamos, a, vamos a, a hacerlo por dos salarios mínimos y yo le doy los otros tres de manera verbal ¿sí? O, en o en bonus, colocamos o en bonos o que es mera liberalidad Pues en ese caso ya se está desnaturalizando lo que es la mera liberalidad Y ese acuerdo es producto de qué? De un convenio entre el trabajador y el empleador o sea, no es mera liberalidad, sino es una obligación verdadera que tiene el empleador. Entonces, en ese caso, no hay mera liberalidad. Entonces lo que pasa es que ya con el tiempo el empleador dejaría de pagar si él quisiera. Sí, claro. pero si hace el Sí, pues queda como, como un pago que está, pero que no constituye salario para la liquidación de prestaciones sociales, pero si aparece ahí entonces deberá pagarlo. La cuestión es cuando no, no aparece ni siquiera en el contrato, sino que es una forma de evadir ese pago y darle el, el dinero al trabajador. Entonces eso no es mera liberalidad. Eso no es mera liberalidad, ¿sí? Eso en realidad es el pago de un salario. Entonces ese concepto de mera liberalidad. ¿Cuál es el otro? Entonces los otro son aquellos pagos que se le realizan al, al empleado para que pueda desarrollar de manera óptima su, su función dentro de la empresa, como un ejemplo pueden ser los rodamientos que le dan mensajeros eso no hace parte ni constituyen de ninguna forma el salario lo, El pago de viáticos que ahorita vamos a ver Viáticos pero para gastos de representación de la empresa Eso no hace parte del eso salario más, pues, ¿Qué más no hace parte del salario? Bueno, lo que dijimos que eran los pactos de, de exclusión salarial Pues se pactaba que no iban a ser parte del salario Y los otros son aquellos... Esa cláusula debe estar en el contrato y por, y por escrito por escrita para que tengan la avenida. Bueno, ¿qué sucede? El señor tiene, el empleador tiene un restaurante. Todos los días a los empleados del restaurante les da el almuerzo y el desayuno. Uh -huh. O el almuerzo y la comida, dependiendo del turno. Uh -huh. ¿Esa comida que le da hace parte del salario o no? No. no, no ¿Por qué no? Eso es mera Libertad del empleado. Eso, uno podría decir que ese, ese es un, un pago de salario en especie. Ah, este bueno. es un pago de salario en especie. Y obviamente el trabajador debe liquidarle su salario, las prestaciones sociales sobre el salario base, que hace parte lo que le dan en dinero, más lo que le dan en especie ¿qué debe hacer entonces el empleador para que esa, esa alimentación no constituya salario? pues hacer una cláusula de exclusión salarial un pacto de exclusión salarial, de que ese alimento que se le da, no va a constituir salario para la liquidación de prestaciones sociales ¿sí? por escrito, si no no tiene la validez, la cláusula de exclusión. En los otros pagos que no salarios son las prestaciones sociales, en los elementos que se le brindan al empleado para el trabajo, el auxilio de transporte, eso no hace parte para el cálculo de la base salarial para, para las prestaciones sociales. Y las vacaciones y su compensación, en indemnizaciones o propinas. Y los honorarios tampoco se consideran como salarios. Salarios, bien, gracias. ¿Quién sigue, por favor? a mí me correspondió viáticos entonces dice que los viáticos son los dineros que el empleador destina para cubrir los gastos de cuando un trabajador se desplaza cumplir sus labores eh, a un lugar diferente del habitual eh, los viáticos entonces dice que los viáticos son los dineros que el empleador destina para cubrir los gastos cuando un trabajador se desplaza sus labores a un sitio diferente del habitual eh, los viáticos dicen que pueden ser permanentes eh, que son los que se generan de manera habitual o frecuente y que estos se distribuyen en, en los que constituyen salario y los que no constituyen salario entonces, entre los que constituyen salario eh, son los que se, eh, están destinados a proporcionar al trabajador eh, la manutención y alojamiento. Y los que no constituyen salario son como los medios de transporte o los gastos de representación. Los otros tipos de viáticos son los accidentales, que son los que no constituyen salario, eh, estos son casos que se dan esporádicamente o de manera extraordinaria pues que el, el empleador asume. Entonces digamos que yo me quedé trabajando hoy hasta tarde y la empresa me cubre el gasto del taxi. Entonces eso es un viático accidental. Bien, muchas gracias. Esa regulación está en el artículo 130. Los viáticos son de dos clases, o permanentes o accidentales. Los que se dan constantemente en el tiempo serán los permanentes y los accidentales son esporádicos. Es muy raro que se den esos viáticos. Esos viáticos accidentales nunca van a constituir salario, nunca. Los permanentes depende. Depende. Para que ¿Para qué es constituirán salario cuando le aproveche al trabajador cuando le sirva al trabajador para su subsistencia, para su alimentación, para su alojamiento. Eso sí constituye salario, pero no constituirá salario cuando esos viáticos se paguen para representar a la empresa, por ejemplo, medios de transporte, todo tipo de gastos de representación. Eso no constituye en salario. Es importante saber por qué sobre esos viáticos se hace la liquidación de la base salarial para las prestaciones sociales, sobre los viáticos que constituyen salario. ¿Quién sigue, por favor? Eh, bueno, Protecciones y obligaciones salariales. Entonces, eh, pues la obligación principal es el pago del salario y el pago de la remuneración pactada en las condiciones de en entre periodos y lugares convenidos desde el principio pues el, momento de el contrato eh, está prohibido entonces, pagar el salario en centros de vicios expendio de mercancías o en expendio de vidas alcohólicas eh, a no ser que sean empleados de sus sitios claro, si, si trabaja ahí si es el, sí. el cantinero, el mesero pues sí. no tiene problema eh, si no es así si no se, o sea, si o se hace en un lugar fuera si no corresponde a decidirse si en un lugar de eso, se toma como, el empleado lo puede tomar como su lugar para. Eh, está prohibido el cliente, que era lo que comentaban, eh, que es el intercambio de manera directa de bienes o servicios, aunque eh, se puede acordar un pago en especie, que era lo que ya también estaban explicando, que es a través del alojamiento, vestido, alimentación para el empleado y sus familiares. Y está prohibida la venta de mercancía. Eh, por parte del, del empleador, el trabajador, eh, a no ser que, a no ser que quiera hacer la, eh, o sea, que le dé la libertad al empleado de, de comprar la mercancía donde quiera. Eh, está prohibido también vender, eh, no, obsequiar o ceder el salario que se le que se le venga, a no ser que este esté como parte de garantía. Un ejemplo el embargo cuando son demandas de alimentos. Pues se puede ser salario aunque la de, la regla general es que el salario mínimo es in, inembargable cierto sí, exacto. solamente exacto. en algunos casos la denunciabilidad del de salario al salario trabajador no puede renunciar al salario porque pues es el no puede renunciar sí. al salario no lo puede ceder, no lo puede ceder. Pues, bueno está también la falta de acuerdo en el precio del salario eh, yo lo entendía así profe, no sé eh, yo me imagino que cuando no hay un acuerdo de salario es por lo menos eh, cuando por lo menos un empleado doméstico va hasta la casa de uno y uno acuerda con él cuánto le voy a pagar entonces acá dice que nadie puede vengar menos del salario mínimo en una jornada completa de trabajo yo le voy a pagar un poco más del salario o sea, no, en cualquier oportunidad también puede pasar por lo menos en pueblos que en una tienda en una tienda de pronto yo le digo a mi empleado te voy a dar 15 mil diarios de pronto me estoy pasando o de pronto le estoy pagando un poco menos del salario, pero dice la ley dice que nadie debe ganar menos del salario. O sea, la idea es por jornada completa de salario, por lo menos el salario mínimo. Lo que pasa es que hay ciertas actividades que bueno, se vengan más, ¿sí? Entonces, lo que no, menos no tiene que ser más del salario sí, no, ejemplo, mínimo yo, como mínimo como 20 pesos. pesos si sí, yo por ejemplo a la, a la empleada del servicio la contrato por dos días ¿cierto? Que, y, le, y hay trabajos específicos para ella lavar o, o arreglar el apartamento Exacto. y solamente dos días yo no le puedo pagar sobre pues, el mínimo se le paga sobre el mínimo se más prestaciones días. Debe, va, vamos a ver el, el caso de en el fascículo 5 regímenes especiales, entre esos el del, el del trabajo doméstico pero obviamente que no se le puede pagar menos de lo que se le paga el día lo que saldría el, el mínimo legal ¿sí? ahora bien, nadie puede vengar menos del salario mínimo por una jornada completa o por el día sí, por la jornada el, el, el jornal que serían como 20 mil pesos más o menos, ¿sí? ¿cuánto?, 19 mil algo, sí, nadie puede vengar menos de eso, pero si sí, hay ciertas labores, ciertas tareas que se acostumbra a pagar habitualmente más, entonces en ese caso lo que prevé la norma es... Eh, Dice así, 144, cuando no se haya pactado expresamente salario, se debe el que ordinariamente se paga por la misma labor y a falta de este, el que se fijare tomando en cuenta la cantidad y la calidad del trabajo, la actitud del trabajador y las condiciones, las condiciones, las condiciones usuales de la región. Entonces ahí ya también se puede entrar dentro de un proceso a determinar cuál debe ser el valor de ese salario que se debe pagar. Usualmente, pero en ningún caso puede ser menos del mínimo. Bueno, y que a trabajo igual, salario igual. Dice que ese es un principio: a trabajo igual, salario igual. Del ciento está en el artículo 143 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que una persona, que dos personas que trabajen en un mismo horario o que estén cumpliendo una misma labor, con las mismas capacidades, las mismas capacidades eh, sin ninguna discriminación de raza o de. Deben ganar sexo, el mismo salario, debe, ganar el mismo debe salario. nivelarse el salario por lo alto. O sea, por el salario más alto. Sí. No, la de técnico, no voy a bueno, tenemos el siguiente tema, retención, deducción y compensación de salarios. Y dentro de eso entonces vamos a estudiar los descuentos que son prohibidos y los descuentos que son permitidos ¿Cuál es la regla general? Que no se puede ni deducir, ni retener, ni compensar el salario Entonces, ¿quién va a hablar sobre los descuentos prohibidos? Yo, eh, eso está arreglado en el artículo 150 del Código Sustentivo del Trabajo y Dice que no, puede, no se puede deducir eh, al trabajador por ningún motivo eh, sin orden escrita del trabajador eh, o mandato judicial eh, por ejemplo eh, descuentos de arrendamientos de local que si así pues no, no tengo muy claro en qué caso digamos no se le podría descontar del salario ¿Sí? bueno, pues voy a eh, arrendamientos de locales herramientas útiles de trabajo eh, indemnización por los ocasionados a locales maquinarias materias primas, productos elaborados pérdidas averías de elementos de trabajo anticipos de salario, entrega de mercancías provisión de alimentos y precio de alojamiento quedan especialmente todas esas clases de descuentos quedan especialmente prohibidos prohibidos por ejemplo, si el trabajador tiene que eh, para lavar, eh, desarrollar su, su trabajo arrendar un, un local ah, okay. o desarrollando su trabajo se daña una herramienta Sí. Entonces, la regla general es que al, al trabajador el salario no se le toca. Esa Entonces, es la regla si general. Igual aplica? igual aplica? esa es la regla general. Al, el salario al trabajador o sea, no se le toca. Eso no, no. Dice que tampoco se puede efectuar retención o deducción sin orden del juez, así exista una autorización escrita por el trabajador. Eh, cuando se afecta el salario mínimo legal o convencional o parte del salario se declara inembargable por la ley. O en cuanto el total de la deuda supere el monto del salario del trabajador en tres meses bien, ¿por qué dices que no aplica eso? no, porque en algunos casos eh, pues uno conoce esos temas de que no sé, se, se, se perdió un destornillador y pues sí, le toca tocar. pagar o sea, puede hacer la cosa más mínima o puede hacer la cosa más grande, pero igual pero está, está prohibido por la ley sí. está, pero, entonces, pero salvo, pero con permiso, salvo, salvo con permiso salvo con permiso que el, el con permiso escrito. En el caso de la dotación, por ejemplo, y dando un un de dotación, ejemplo, firmas, Bueno, eso no sería propiamente dotación, digamos una, un elemento una de, una de trabajo, una herramienta de trabajo. Sí. sí. Si se deteriora o, o si no, se no, no, no. de, de, de, de que pasa ahí. Sí. No. Eh, la regla general es de acuerdo no. a la norma no se le puede wow. al trabajador de deducir ni compensar ¿sí? salvo que exista una autorización escrita por parte del trabajador ahora bien, si con esa autorización es un trabajador que venga un salario mínimo y autoriza el descuento pues ni siquiera tiene valor esa autorización que haga el mismo trabajador es... Por el principio de irrenunciabilidad, ni siquiera si, si si si ese trabajador debe en el salario mínimo Ni siquiera con autorización de él se puede hacer la deducción o la compensación ¿Sí? Eso es lo que establece la ley y eso es lo que establece la norma Otra cosa es que se viole la ley y se viole la norma y se violen las normas de derecho ¿Sí? Pero eso es diferente eh, Los descuentos permitidos están en el artículo 150 y 152 del código eh, ¿Cuáles son los permitidos? Eh, retenciones eh, por conceptos de cuotas sindicales o cooperativas, cajas de ahorro, eh, autorizaciones eh, autorizadas en forma legal, eh, seguro social obligatorio y las sanciones disciplinarias impuestas de conformidad de acuerdo al reglamento del trabajo. Eh, la parte, en el segundo tema tenemos a la a los convenios sobre financiación de vivienda donde el empleador eh, es, figura como prestamista en este caso y está en, en, en todo su derecho de retenerlo eh, y la tercera dice que en las inspecciones de trabajo se pueden autorizar por escritos entre el convenio del empleador y el, el empleador y el trabajador yo entiendo esta parte es como cuando no sé, uno de pronto le pide al jefe pues, que no se ha descontado no menos que le haga un préstamo y llegamos los dos a un acuerdo y una cuota de, no sé, de 100 mil pesos y pues ya uno se compromete. Pero hay algo de... Pero ciudadano. tiene que estar avalada por el inspector del trabajo. Sí, sí. Aquí dice algo de los salarios en tres meses que no lo entendí, en Aunque el total de la deuda supere el monto del salario en tres meses. El inspector del trabajo debe fijar la cuota que puede ser objeto de deducción o compensación por parte del empleador y el plazo para el pago gradual de la deuda embargo de salarios entonces qué es el embargo de salario el salario puede ser embargado mediante orden judicial con el fin de cubrir obligaciones a cargo del trabajador existen como tal eh, tres reglas básicas para, para poder embargar un salario inicialmente es que el salario mínimo legal vigente es sin embargarlo independientemente de, de cada una de las consecuencias que pueda tener judicialmente eh, el excedente de salario mínimo mensual solo es embargable a una y quinta parte que estaríamos hablando alrededor de un 30% si son comisiones o demás o pagos que, que el trabajador pueda recibir y la otra parte es que el salario se puede embargar hasta un 50% por cierto, cuando se trata de obligaciones en favor de cooperativas legalmente autorizadas o obligaciones alimenticias. Eh, cabe recalcar que cuando pues, se habla directamente de embargo de salario, mmm, únicamente se toma pues, ese, ese salario que está recibiendo, digamos, si tiene otros negocios por aparte, no son embargables, únicamente los que reciba por una empresa. Entonces, ok. Y ahora a mirar un poco vamos a mirar los tipos de deuda que puede que un individuo, ya sea una persona natural en este caso. Hablamos de deudas generales. En las deudas generales hablamos que son todas las que se generan cuando yo quiero un crédito hipotecario, por ejemplo, firmo una letra, un pagaré. Entonces en este caso, esta deuda como tal aplica el recogésimo de mi compañero. Un mínimo legal vigente que está en 616 mil pesos y si yo, yo gano... Pues adicional a ese mínimo de, sí, la, sí, la quinta ¿no? la quinta parte de ese salario adicional es lo que yo en este caso se uh -huh. podría embargar vamos a ver un ejemplo en este caso general, entonces vamos a decir por ejemplo que Pepa Gómez gana mil pesos entonces ¿qué hago eh, más o menos vamos a destacar más fácil para hacerlo rápido entonces, la señora Pepa tiene un salario de mil pesos adquirió una deuda entonces, un juez de la República, porque tiene que haber una, una demanda, dice: Vamos a embargarle la quinta parte por encima de lo que gana el salario mínimo de la corriente. Entonces, ¿qué cinco, hacemos? Seis, seis, Descontamos los 616 seis, mil pesos, que es lo que está en el, salario, cuatro, el salario mínimo ah, de la exigente. ¿Sí? y en este caso la señora quedaría con 400 mil pesos sí, ¿Sí? y le sacamos la quinta parte de este valor ese es el valor, y en este caso de otros que se puede embargar también, 80 mil pesos en promedio ¿sí? ese es la primera, el primer tipo de deuda que es general que es con el sector financiero el sector comercial por eso es que si yo tengo un salario mínimo legal vigente es complejo que el sector financiero o el sector comercial ¿Sí? no me vaya ¿Sí? a prestar Dinero, ¿por qué? Porque ya el manejo sabe que yo no le puedo eh, embargar, lo puedo reportar y acosarlo psicológicamente con la parte de cobranza, pero como tal, no nunca le va a poder embargar el salario. Bueno, y ahora vamos a mirar el otro tipo de deuda, que es el tipo de deuda por alimentación o por cooperativa. En este caso, como lo dice mi compañero, sí se puede embargar el salario mínimo legal vigente hasta el 50%. Si lo miramos en este ejemplo, pues caso no podemos hablar de esto ¿cierto? porque estamos diciendo que es un mínimo legal de gente, entonces si el señor Jorge, vamos a ver un ejemplo vamos a inventar Jorge Pérez gana 616 mil pesos igual con una demanda de alimentos por ejemplo yo le puedo descontar 308 mil pesos yo le puedo embargar en este caso se puede presentar por alimentos porque estima la familia que puede ser por hijos, por código, por padre, y o, o por cooperativas. Acá miramos un tema de las cooperativas. O fondos de empleados. Son los los fondos, fondos de empleados. De empleados esos son los fondos todos un fondo de empleados, en este caso, ya sea porque tengo un crédito con ellos, o por el pago mensual administrativo, me pueden pagar también hasta el 50%. Todo eso se puede realizar siempre y cuando pues, la República lo autorice. Ponen atención, es, es hasta el 50%. Hasta no quiere decir que sea efectivamente el 50% puede ser que el juez determine el 20 o el 30 ¿sí? pero es hasta el 50% incluso sobre el salario mínimo como veíamos en el ejemplo si, si devenga más pues eh, por ejemplo en el, en el millón 16 mil pues la demanda podría ir hasta la mitad de eso que corresponde a 508 mil pesos 508 mil pesos ¿Por qué le dan prioridad a las cooperativas en el trabajo? Porque son obligaciones eh, referidas no, no a esa cualquier cooperativa sino referidas necesariamente a obligaciones de, de los mismos trabajadores del sector fondos de empleados ¿sí? a esa es clase de agremiaciones, de, de agremiaciones sí, exactamente ¿No somos solidarios con las cooperativas? acá también tiene un beneficio sí. muy bien, gracias, muchas gracias. bueno, no, a ustedes muy, muchas gracias muy completa la, la explicación en el fascículo ustedes encuentran unos ejercicios sobre liquidación de estos tipos de salarios y una serie de casos hasta aquí es el tema del salario y hasta aquí es la tutoría de hoy también. <risa>